Saliendo de Inírida, nos embarcamos en una lancha rápida para hacer un recorrido de 1 hora y 45 minutos, en busca del atractivo turístico más icónico del departamento del Guainía. Los cerros de Mavicure son un conjunto de tres monolitos llamados Pajarito, Mono y Mavicure. En este último realizaremos un recorrido por algunos senderos interpretativos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 entre los meses de noviembre y marzo. Una experiencia de este tipo tiene un costo promedio de 400 mil pesos. Sin duda es un lugar mágico que combina la fuerza del agua y el embrujo de la selva, además de ser el escenario que da vida a la leyenda de la princesa Inírida y resguarda los misterios de la creación de la vida. No olvides suscribirte y compartir este video. Ayúdanos a posicionar a Colombia como la mejor alternativa para visitar en Latinoamérica. Déjanos un comentario con los destinos que quieres que te mostremos. Nos vemos en el próximo viaje.